Y lo afectó, le, lo le, lo, le, eh, lo quitó toda la fuerza que traía. Eh, Mire, saca la cuenta, está en flor. Así que, ¿qué podemos pensar de ahí para adelante? Y esto ya otra vez también nos pasó, años anteriores, y no va a dar el mismo producto. Ya esto es. El, ha quemado la hoja ha y. Ha quemado la hoja y la flor. Mire, fíjese cómo está. Eh, aparte de eso, no, no es que. Que uno vaya a mentir, nada, ninguna cosa, esto está a la vista, acá en la zona, algunos quizás se habrán salvado, pero no creo, no creo. Y la gente que tiene miedo, por supuesto, si es, no sé, se habrán salvado muy pocos, pero no creo. No. Lamentablemente el, lo que más nos preocupa también, eh, las deudas que uno que tiene para pagar y cosas uno también eh, está esperanzado en la siembra para poder salir adelante, vivir de toda la viña son 4 hectáreas, más o menos tengo que tener una pérdida de un 70% por lo menos es, Esa es la pérdida que yo tengo acá lo, lo preocupante es que, ¿cómo van a tener que hacer de ahora en más? ya de ahora en más, eh, el tema es que esto hay que seguirlo trabajando igual eh, no tenés producción y de aquí más o menos a dos años Recién se va a poder más o menos regularizar de nuevo el tema del brote y volver a dejar, digamos, para poder podar. Y bueno, lo que es parrales no afectó tanto. Acá lo que es bajo ha sentado más, pero los parrales no, no se nota tanto.